nuevo video estamos a... ¿Qué es ¿Dónde estoy? En la casa de Marianne. ¿Por qué hablas así, güey? No me da la gana, Uuuh. Primero darle gracias a Mariana porque me estoy prestando un espacio para grabar Antes que nada, darle gracias a las personas que le dieron el video al Rubio, de verdad yo no me esperaba nada de esto. O sea, yo entré a en YouTube, yo entré y estaba como que. El Rubio es el youtuber que yo vi cuando tenía, creo que 14, 15 años por ahí. Yo cuando lo vi dije, tengo que abrir un canal y gracias a él es la inspiración de Precuber, de pendejito, gente eh, que... Yo quiero ser como él. Cuando yo lo vi, yo abrí mi canal y, y desde ahí fue que empecé. pues. O sea, nunca me esperé que uno de mis youtubers favoritos viera mi contenido. Tampoco me esperé que dijera que iba a ser la canción del verano, claro, como no va a ser la canción del verano. No, la verdad lo hice así, en un momento, o sea, me salió la inspiración Hubo un amigo que me estuvo diciendo, gracias Angelo por decirme ideas para la canción Y de verdad, yo estaba súper desanimado, ya va, porque ahora tengo lentes de repente Eso es <risa> mío, ladrón Tropical para bailar con la jevita, como diría yo Flat. Un saludo a Flat hizo el video, gracias hermano Gracias por hacer la visual del, del video de Salmón. Y bueno, fue tremendo éxito bueno y hasta aquí vamos a hablar de ese tema, ahora vamos a hablar del pinche apagón nacional, horrible, eso fue un desastre, o sea siete días sin luz hermano, siete días, bueno era un día normal yo estaba en mi casa, se fue a la luz así de repente yo dije, bueno va a llegar, esa va a llegar ahorita porque es mi pueblo, o sea el pueblo planeta donde yo vivo, ya yo lo he dicho antes en otros videos, y los que están desde hace tiempo en mi canal, ya conocen ya que es un pueblo donde se va a la luz a cada rato, yo digo que voy a el video todos los días y no puedo porque se va el internet o se va la luz. Y Vivimos en Narnia No llegó la luz, hermano. Ellos estaban ya prendiendo fuego con piedras. Ya está evolucionando como humano. Y, y salí de mi casa y veía las mariposas, gatos, perros de todo y veía nuevas especies y vi una guacamaya y dije ¿Qué clase de Sebastián Villán es eso? Eh? Pasaron los días y yo estaba invitado a una fiesta, aquí viene la parte buena Gracias de Franco por invitarme a tu fiesta, estuvo demasiado genial, unos show que... ¡Wow! Fuimos a los 15 años, yo, o sea, no había luz, yo me fui temprano y yo llego a la fiesta y no hay luz hermano O sea, estaban unos globos ahí en el techo y yo dentro no hay luz Llega la amiga de, de Margar me dice, mira, te suspendí la fiesta. Y yo, ah no, pero siéntense de todas maneras, pa ver, a ver si llega la luz. Y, y llegó un héroe, llegó en el carro así, con una planta eléctrica, eh, trae la planta eléctrica y lo pone en el sonido, empieza a sonar todo, fin, empieza, llegó María, llegaron todos, hermano, ahí empezó el desastre. Eh, había una parte que se llamaba bartender, que servían las bebidas. Y yo fui para allá y empecé a beber tequila porque estaban dando tequila duro. ¿Y, y saben cómo es el tequila? ¿Cómo te pone el tequila? Y empecé a beber duro. Y bueno, ahí le daba unas imágenes de cómo me puse y me volví. ¡Caca! Ahí les va. Sí, ese men con la corbata en la cabeza soy yo. No, llegó un momento hermano que yo estaba en la fiesta bailando y me paré así y que haciendo. Sí, o sea, se me borró el cerebro totalmente y yo tengo en un lapsus de depresión ahí. Después se me quitó la depresión de repente y dije, ¿qué estoy haciendo? Y me paré y me fui a beber más y seguí bailando. Tuvo demasiado genial, o sea, la o sea, fiesta parecía un tumor en la ahí. Ajá, llegó la hora de irse. Y vamos en el camino y llega la hora de pasar por una parte donde juegan fútbol un campo artificial que hay aquí y decidí yo sentarme ahí y me dormí. Y María Ángel me tomó una foto, que ahí les va. Gracias, María Ángel, de nuevo. De nada. Llegué a mi casa, pasaron más días sin luz. Luché contra los mosquitos, ya los mosquitos se hicieron mis amigos. Y luego llega la luz, fue pues como que... Habían dicho que íbamos a, íbamos a durar siete días más sin luz. Y de repente yo estoy durmiendo y en la madrugada viene. Y estoy así, como que durmiendo y de repente... Siento esa energía, hermano, que llega esa luz, así como que... Y yo, wow, se prende el ventilador, el aire acondicionado, yo, wow Bueno, pasamos dos días sin internet, prácticamente, y cuando llegó el internet, yo entro a Facebook Y veo que todo el mundo me está diciendo, Rubio, Rubio, Rubio Ajá, entro al canal de Rubio y veo el video de la vaina, voy entrando Y veo que él, él, él está mostrando el gameplay donde Mangel estaba cantando con batón y la vaina Y yo, ajá, normal, ¿qué pasó para Rubio? Ajá. De repente, ponen el remix de DJ Ariel, yo digo, ajá, coño fino DJ Ariel, lo felicitaron ajá fino. sigo viendo la vaina y llegó el final y te empieza a sonar <música> solo mi remix y sale mi nombre y yo wow ¿Y yo what the fuck y entonces desper We desperté a mis padres estaba temblando estaba llorando mi papá me dijo what the fuck quién coño es el rubio mi mamá peor mi mamá ja y cuánto vas a cobrar por ese video quiero que Mariana me diga una corta resumen de su experiencia en serio Un corta resumen Por ti déjame aparecer por aquí ¡Hala! Y bueno, eso fue horrible Tener de estar 7 días sin electricidad Fue un poquito, nada más, para volverse loco Y tampoco tener señal, ni agua, ni nada Ni ganas de vivir Ni agua fría Ni agua fría, ni agua fría, ni agua fría Eso fue frío, lo más feo Lo más feo Síganme en Instagram no. Bueno, sigan en Instagram, para que vaya a estar apareciendo un manejo camargo 15 Todo oh, por el video de hoy, ya vi, se vienen especial 5 sí, suscriptores Hoy mismo lo voy a grabar, para ver si lo subo mañana de repente, si no me apropio bueno lamentablemente después de eso Se fue la luz de nuevo por cuatro días más Pero bueno si te ha gustado dale like Suscríbete y comenta y comparte los remixes Y todos los videos con tus amigos Y bueno nos vemos en un próximo video Bye Esperen el especial de 5000 suscriptores Recuerden eso Bye.